Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanza en Criollo. Recuerden que hace poquito hicimos un video sobre Wilson donde explicaba que posiblemente sea una estafa. Si no lo vieron, se lo dejo acá arriba para que lo vean. Pero hoy se me ocurrió volver a entrar a esta aplicación y me aparece un cartel así donde dice que se conecte con MetaMask, que me iban a dar 0,2 BNB de recompensa. Lo O sea, por conectarse con MetaMask. Lo curioso es que puse conectar, aparecía en inglés cuando mi MetaMask está en, en español, puse la contraseña para entrar y me pedía el código de de verificación. Ahora fíjense que yo ya tengo conectado mi MetaMask y sin embargo cuando voy a poner conectar, te aparece como una página de ellos donde está en inglés y no importa el pas que vos pongas. Vamos a poner estafa123, fíjense que ponemos desbloquear E igualmente te pide que pongas la contraseña, las palabras secretas de recuperación. O sea, terriblemente una estafa porque mucha gente va a caer en esto de poner la contraseña de recuperación. Y ahí es donde, chau, se van a quedar con toda la guita. Fíjense cómo funcionó esta estafa. que es? Hicieron la página... Metieron muchísima gente, llamaban la atención todo. Y ahora lo que quieren hacer es robarse toda la guita que tiene en el Metamask la gente. O sea, está súpermente claro. Fíjense que tengo conectado mi Metamask. Y igualmente cuando pongo, me abre para poder conectar. Que es sumamente raro eso. Generalmente, todas las aplicaciones... Directamente, cuando vos tenés tu Metamask, ya directamente lo conecta automático. Fíjense, un montón de juegos que directamente vos lo pones. Y si está conectado ya te lo toma. Así que bueno, gente. Eh... Últimamente no estoy subiendo videos porque estoy bastante congestionado. Pero esto lo tenía que decir sí o sí, gente. Así que. Porque la verdad que no quiero que ustedes pierdan ni un peso y más si lo puedo prevenir. Así que bueno gente, muchísimas gracias por ver el video y dentro de poco cuando mejore voy a subir mucho más. Muchas gracias. Adiós. Gente, esto ha sido Finanzas en Criollo. Si les gustó el video por favor suscríbanse, activen la campanita.